Hacemos votos e invocamos el espíritu de Dios, hermanos y hermanas, para que Pando sea el hermoso futuro de Bolivia, un futuro que ya se ve hoy. Soy Gamba. Después de las actividades de Bolivia, protocolares que se llevó desde tempranas horas en la sesión de honor, el presidente Evo Morales informó que más de 600 millones de bolivianos recibirá el departamento de Pando, esto gracias a los recursos de IDH. Asimismo, indicó que se garantizan los recursos para carreteras y salud. Ahí, que sabemos bien, tramos que tal vez históricamente olvidados, en la construcción, nos falta un pequeño tramo para totalmente y el Choco de 123 kilómetros. Solo quiero decirles que para el próximo año esto está garantizado: si la renovación de mano con la obra, como equipamos, ya está casi terminada la infraestructura. Y quiero decir a Corrija de Pando, desde el Ministerio de Salud, que estamos garantizando 140 millones de bolivianos para equipamiento de la de la tarea. El gobernador en su intervención señaló que ninguna gestión otros presidentes entregaron obras como las que se entregan ahora. Presidente Morales, este departamento lo necesita el presidente. Este departamento vamos a apoyar para que el presidente continúe hasta 2025, porque no hubo otro en Bolivia. control Litoral. Igual que mi selva guardo la esperanza en el corazón